Este es un video que estoy haciendo con un total agradecimiento. Primero que todo a mi amiga Lady no me llega porque mm, gracias a ella y a ver el resultado que tuvo eh, su actual esposo Rodolfo con lo que le hizo en su carita, eh, los arreglos y todo, pues eso me dio mucha confianza. Ustedes saben que ya pues por los años a uno se le caen los párpados. Entonces el doctor Rodolfo, el esposo de Lady, me, me cortó los párpados y me... Subió los cachetes con unos hilitos, me quitó las bolas de bichat y la verdad es que sí, sí veo unos resultados maravillosos. Muy agradecida con la clínica, doctor Rodolfo, muy agradecida con usted, usted es todo un profesional. Muchas gracias porque mira, eh, quedé más afiladita.